Bueno, pues ya estamos en vivo, y a todos por una vez más. Y vamos a estar tratando de un tema por demás precioso. Mis bendiciones para nuestro Dios. Y bueno, pues le damos la bienvenida en este día, en este momento, a esta hora. Y pues somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos, bienvenidos, bienvenidos a Hoy Oramos Así es, en vivo. sean bienvenidos todos, todos cada uno de ustedes a este espacio uh, de Hoy Oramos en Vivo, que siempre estamos uh, dedicando este tiempo a nuestro Dios y a ustedes para que reciban palabra, mensaje del Señor y unidos todos en, en oración, en un mismo sentir, porque Dios es grande y, y es maravilloso, Amén. nada Amén. imposible hay para Él, y ah, pues, alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Fíjate, el, el tema de hoy eh, es mis bendiciones para nuestro Dios, Amén. y yo les quiero dar una sugerencia a todos que ya eh, puedan estarnos viendo, o que vayan a ver la repetición de este eh, video, y que vayan a ver, pues, en YouTube, en Twitter y en cualquier otra de las páginas donde ponemos siempre eh, nuestros videos. Ya que tienen Facebook, obviamente, ¿no? Así es. Este, pero cuando pensamos en este tema, mis bendiciones para nuestro Dios. Uh -huh. imagínate que pudiéramos hacer una lista pequeña o grande o, o regular, todo depende de, de tantos... ¿Qué tantas bendiciones pues, tengamos delante de nuestro Dios? Amén. Que podemos enumerarlas. Uh -huh. La bendición, pues la vida, podemos ¿no? por así decirlo, sí, sí. ¿no? Sí. La, la, la bendición, pues, pues, de haber conocido al Señor. Amén. Esa es o, otra bendición. Amén. Eh, ya te estoy ayudando para que hagas tu lista. <risa> sí. Nosotros vamos a usar una muy especial, que, que es de la Biblia. Amén. Pero cada quien tenemos en lo muy en lo personal un motivo de bendición. Uh -huh. O bien. dos, o tres, o cuatro, cinco, diez, o veinte, cincuenta, cien, no sé cuántos. Pero siempre tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, uh -huh. en nuestra alma, uh -huh. e ese anhelo, ese deseo de bendecir a nuestro Dios. A por eso sí. puse así el, el tema, mis bendiciones, o sea, usando tu, sea como tus propias palabras, mis bendiciones, sí. a ver, remítelo, sí. mis mis bendiciones. bendiciones para nuestro Dios, para ok, Dios. tú se las vas a dar a Dios, sí. nosotros sí. estamos poniendo nada más aquí el, el ejemplo de cómo utilizar, pues, una buena frase, verdad, sí, claro. diciendo Señor, estas son mis bendiciones, y yo te quiero bendecir por esta, y esta, y yo esta, y esta, y otra razón. Yes, yes. Entonces, eh, yo espero que ya em empecemos a entender lo de mis bendiciones para nuestro Dios. Son tus bendiciones las que importan. Sí, no, nosotros sí. vamos a dar el ejemplo nada más. Claro. Pero eh, vamos a usar unas bendiciones del de, de, de Rey David. Eh, que era uno pues, uno bendecido de parte de Dios pero tú también tienes que ser un bendecido de parte de Dios y si tienes esas bendiciones de parte de Dios entonces son las bendiciones que tú vas a utilizar para decirle Señor gracias gracias por la vida, gracias por mi esposa gracias por mi esposo gracias por mi, mis padres, gracias por mis hijos gracias por mis abuelitos qué sé yo, sí, hay, sí. hay Sí, yo creo que to todos todos tenemos este momentos muy muy muy especiales en nuestra vida para, para estar agradecidos con nuestro Dios y, y, y darle gracias en primer lugar, bueno, yo voy a hablar de mí, ¿verdad? Este, cuando Él vino a mi vida. Cuando Él llegó a mi vida y me rescató de, de, de la maldad vino a mi vida y me, me llenó de gozo, me llenó de alegría, eh, en, en ese momento que yo le abrí mi, mi corazón y lloré, lloré delante de él, eh, salieron, brotaron mis, mis lágrimas y lágrimas y lágrimas y, y sentí la presencia del Señor tocando mi hombro, diciéndome, hija mía, aquí estoy todo el tiempo he estado aquí contigo, esperándote esperándote y estoy con mis brazos abiertos y yo estoy contigo yo te ayudo, yo te doy la bendición no temas no temas, yo estoy contigo y desde ese momento mi alma empezó a darle y a glorificarle y a darle gracias Padre, gracias porque yo sé que tú Tú eres, tú eres grande y eres maravilloso y tú estás conmigo y yo sé que lo que yo te, va, yo lo que yo te pida tú me lo vas a dar porque estoy confiando en ti y desde ese momento eh, yo empecé y empecé a alabar y glorificar el nombre del Señor y y, y cada día que amanecía y que amanece le doy gracias al Señor. Porque no, no, no sabemos qué cosas maravillosas nos tiene el Señor cada día cuando nos ponemos en sus preciosas manos. Entonces, ¿por qué no le vamos a alabar y a glorificar y a darle gracias? Porque Él es con nosotros. Él es con nosotros y me dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y recuerda que yo vivo, yo soy el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos, no temas lo que te pueda hacer el hombre, no temas porque yo estoy contigo, entonces, ¿por qué no vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor, por su grande amor y su gran misericordia, porque desde el momento que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no tenga vida eterna, gloria al Señor, porque su amor es grande, es, no lo podemos comprender, es infinito, es infinito, entonces, tantas cosas que el Señor nos ha dado a lo largo de, de toda esta vida, de todos estos años, entonces, Él, Él es maravilloso, Él es grande, Él no nos deja, no nos desampara, está con nuestros hijos, está con nuestros nietos, está con todo lo que, nosotros eh, eh, vemos y, y poseemos y tenemos. Es por él. La honra y la gloria. Es para nuestro Dios. Y dentro de las bendiciones. Ahora hasta predica. Gloria al Señor. Ora, predica. Alabado sea el Señor. <risa> <Gloria al> Señor. <risa> Eso es lo, lo hermoso. Pero aquel día que estaba orando para que Dios tocara mi vida. Sí, amén. Así es. Eh, yo creo que no te imaginabas que un día pudiera estar a esas edades... No. No, no, no. Y haciendo ese trabajo. No, no, no. Y, y, y lo he testificado y lo he dicho, ¿verdad? De que de que desde el de, de momento que yo empecé a orar por ti, porque, porque pues no conocía de él, pero yo, yo sabía que él era el único que podía tocarte y, y, y, y concederme lo que yo anhelaba en, en mi corazón pero jamás yo jamás llegué yo a pensar que, que un día eh, hubiéramos alcanzado a estar en, en, en, en todas en todas las cosas que, que el Señor ha puesto en, en nuestro diario vivir en, en nuestra vida de que hubiéramos estado pues este, en, en programas en programas de radio que hubiéramos eh, atendido una, una librería cristiana que hubiéramos estado en, en, en diferentes instantes iglesias eh, pues eh, predicando, testificando eh, que, uh, que nosotros eh, fuimos eh, también usados por el Señor para, para traer almas a Cristo a través de la librería, a través en, en las iglesias en el, en el caminar de nuestra vida, eh, eh, poder testificar y poder en, eh, entregar el, al Señor a, a personas que, que, pues, uno nunca se imaginaba que hubieran venido a, a ti para, para pedirte un consejo y alabado y glorificado, sea el nombre del Señor, porque muchas vidas eh, se entregaron al Señor para honra y gloria de él. Amén, amén, así es. Entonces, cuando yo, yo escribí esto mis bendiciones para nosotros Dios, yo no pensé en, en el Rey de Dios como las bendiciones de Él, sino simplemente las que acabas de enumerar ahorita ¿cuántas son? Uh, la lista ya sí, es muy larga. Sí, no, no, no. <ríe> este, es mucho. En, entonces, imagínate a mi amada, imagínate a mi amado tú también que tengas esa bendición de poder escribir en una libreta, en un cuaderno en ¿Sí? donde tú quieras, eh, y que pongas ahí las bendiciones que Dios te ha dado. Ahorita o sea, que estaba mi esposa pues eh, dando sí, sí, eh, su, su testimonio, porque es parte de un testimonio. Así es. Eh, cuando estás ahí en el en el Seguro Social allá en Monterrey, porque en ese entonces vivíamos en Monterrey. Ajá. Cuando nos casamos, eh, yo vivía en Monterrey. Sí, sí. Y pues... Eh, allá nos hicimos de, de, de, Nos hicimos para vivir allá. Sí, sí, sí. Ok. Eh, y que se te ocurre ya tener el primer bebé. Y que yo no estaba. <ríe> <ríe> Además de... <ríe> sí. <ríe> entonces... ya me, me imagino tu rostro, me imagino tu, tu carita este, que tenías en aquel entonces. Uh -huh. eh, ¿Cómo pudo haber sido de felicidad que te estaban mostrando esa, uh -huh. eh, eh, ese bebé esa, uh -huh. como una pequeña eh, uh -huh. <risa> es este regalo que Ese hizo. regalito ¿verdad? de parte de Dios Así es, que amén. Dios te permitió poderlo eh, pues crear ahí en tu vientre y, y ahí se forjó y te aquí ya está tu es trabajo bueno alabado, de parte de Dios el Señor es el que nos, nos forma ahí y todo porque él, él es el él es el que lo hace claro por Así supuesto eh, tú nomás fuiste un, un instrumento uh -huh. en las manos del Señor entonces imagínate entonces mis bendiciones para nuestro Dios. ¿Cuántas podrán ser, mi amada? ¿Cuántas podrán ser, mi amado? Haz tu lista. Haz sí, tu lista. Sí, sí. Y compártela. Y sabes qué te voy a, a sugerir? Y es un video. Y platícala. Sí, sí. Platícala. Sí. Y, y sí. si nunca has hecho un video, bueno, siempre ¿sí va a ver una primera vez. Claro. Sí. ¿Ah, no? sí. con los, los teléfonos? de bien fácil hacer un video. Y, y compártelo, comparte las bendiciones que Dios te está también aquí dando, y, y dale honra, y dale gloria, y dale alabanza al Señor. Amén, amén. ¿Por qué? Ya tenemos muchas pautas para que tú lo puedas hacer y realizar. Es, amén. Y Vamos a continuar aquí, y vamos ya a entrar al desarrollo del tema. Amén. Ahora, ya, bíblicamente. Y vamos a usar el Salmo 103, versos del 1 al 5 y vamos a estar utilizando la versión Dios habla hoy. Y sabes qué? es que Dios, ay, mira me voy chiquito. Ah, es bien, que Dios habla amén. hoy. Amén, él, Dios él, habla hoy. Él está, él vive y reina para siempre. Yeah, me, me puse bendecir. así chinito cuando dije yo, Dios, eh, Dios habla hoy. Dios claro amén, que Dios, sí, amén. Dios habla hoy. Sí, a mí, eh, amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. Él es, él, él vive amén y vete lo que dice aquí el rey David eh, en el Salmo 103 que, que, que hermoso eh, bendeciré al Señor con toda mi alma bendeciré con todo mi ser tu santo nombre dos amén. cosas bien importantes aquí en este solo versículo una cómo vas a bendecir al Señor con toda tu alma amén, amén Decía uh -huh. de mi esposa que esa ocasión eh, estaba allá en Reynosa y en ese, en ese entonces. Así es. Ahí sentadita donde estaba, no sé si estaba en la, la recámara, la, estaba en la sala, la no recámara, sé dónde estaba, la en la recámara, recámara bueno. Y uh -huh. eh, que empezó a, hasta derramar sus lágrimas ahí sí, delante sí. del Altísimo. Ese, ¿Por qué? Porque su alma se llenó sí, de gozo. Bien, bien, no estaba llorando de, de, de dolor, de no, no, no, dolor. era de gozo de gozo de alegría así es por pues eso el, el, el aquí San Ministro eh, dice bendice bendeciré al señor con toda mi alma amén. así con todas las ganas con todas las fuerzas que tú puedas tener dentro de ti para bendecir al señor así es, eh, eh, y es dice, y, eh, y, bendeciré con todo mi ser tu santo nombre. con todo mi ser tu santo nombre sí amén Amén, amén. con todo mi ser, o sea, ese, el alma y con todo el ser. Con todo mi ser, con todo mi ser. ¿Qué cosa? Su, Su santo nombre. O sea, el nombre de Dios es, es algo maravilloso, es algo poderoso. ¿Ibas a comentar algo? Sí, uh, hay hay eh, eh, escribillos preciosos eh, eh, que alabamos el nombre del Señor, lo bendecimos. Cuando Jesús a mi vida llegó esa paz y ese gozo de Dios uh -huh. ¿Sí? quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor si creyeres en él uh -huh. y si confiares también su amor te dará y con él vivirás como yo cantarás esta linda canción y su amor compartirás a la humanidad eso es lo que nosotros podemos compartir el amor de Dios a la humanidad Amén. Cuando Él llega a, a, a, a nuestro corazón, a nuestro ser, y, y nos llena de, de esa paz y de ese gozo que eh, na, nadie te lo puede dar, solamente el Señor. Solamente el Señor. Y, y hay un tribillo que, aquí, que, que es una, una linda canción. Sí, sí, es una linda este, canción. ¿Qué, qué, qué cantar es? Una linda canción uh -huh. de un hombre que me transformó. Amén. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Y es que Él es nuestro él amigo. Él es Dios, Él es Rey, Él es, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Y solo en Él encontré la felicidad. Amén. Gloria al Señor. Alabaste Así que, ¿habrá motivo para alabar al Señor? Claro que sí. Claro que sí, hay motivo, hay razón. Y vamos a ver esos dos, porque dos, okay. eh, ya llevamos 17 minutos y medio. Adelante. <ríe> ok, verso 2. Bendeciré al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno de sus beneficios. de nada más. Gloria Señor. ¿Cómo hay que bendecir al Señor? Con toda tu alma. Con toda tu alma. Así es. Pero dice también, no olvidando ninguno de sus beneficios. No, de sus beneficios. ¿Cuántas cosas mencionas tú ahorita? Pues muchas, muchas Y no son no, todas Y no son no. todas Es que si hiciéramos en realidad Si hiciéramos un Un, un diario escribiéramos un de nuestro diario Vivir este No, pues no sé cuántos libros escribiríamos <risa> pues, Bueno, de sobre veras, todo Cuando llegan a edad como la de nosotros Sí, claro, <risa> pero, claro. Y que eh, bastante joven empezamos sí eh, bueno digo bastante joven no no no no tanto pero pero este entonces es nomás es para que tengas una ligera idea eh, de lo que podemos hacer el señor sí amén y lo hemos repetido y lo voy a decir una vez más tú también puedes sí amén Sí, tú también puedes. Si nosotros estamos pudiendo, tú también puedes. Tú también puedes, claro que sí. Porque Bendeciré nosotros, al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Así es que tú también puedes hacerlo, mi amada. Tú también puedes hacerlo, mi amado. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor y decirle, Señor, usa mi vida. Amén. Incluso hay un cántico que, o un himno que habla de eso. Usa mi vida. Sí, amén. Usa mi vida. O sea, cuando nosotros dejamos que Dios use nuestra vida, Dios lo va a hacer. Así es. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay gozo de salvación en nuestras almas. Amén. Y venceremos al enemigo. Amén. Y Cristo nos guía con victoria a la batalla. Amén. Sonará la trompeta en Sion. Sonará. Sí, sonará. Claro, sonará la trompeta en Sion. Sí, con y con Gloria al Señor. Amén. Vamos al verso 3. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. Aleluya, Alabado sea el Señor. Mire. Sea tu nombre. Si Él es quien perdona todas mis maldades, ¿qué quiere decir? Todos mis pecados, todos y mis amén. errores, todas mis fallas, todas mis faltas. Así es. No importa cómo habíamos ido ayer y anterior. Lo importante es cómo Así somos es. hoy y mañana. Exacto. Tiene Así que haber un, un parte sí. Lo de ayer ya quedó en el sí. pasado. Pero eso ya el Señor lo, lo perdona cuando venimos a Él. Uh -huh. Así cuando es. le podemos decir al Señor Jesús, Señor Jesús, ven a mi vida, entra en mi corazón. Cámbiam, cámbiame, Señor. Cámbiame eh, a una nueva persona. Cámbiame a... Hacer un nuevo hombre o una nueva mujer. Cámbiame criatura, para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza. Ya no quiero seguir siendo igual. Amén. Así es. Entonces cuando tú y yo y cualquiera se ponen en esa condición delante de Dios y le pides el perdón. Mira, es muy, muy hermoso porque yo recuerdo, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando yo pasé a ese altar, por primera vez, y cuando digo por primera vez, porque yo había ido ya casi por un año al templo. Uh -huh. Pero no había tomado esa decisión de pasar al, al altar y decir al Señor, cámbiame. Y cuando Dios te habla, te llama. Y mira, otra vez me vuelvo con un chinito. No y no cuando yo le dije eso al Señor, hubo un cambio. Hubo un sí, amen, cambio, amen. y poco a poco me fui dando cuenta del cambio, cuando, me recuerdo como si ahorita fuera, voy a la cocina, abro el refrigerador y saco los cigarros de ahí, y lo primero que veo y siento, es que los cigarros estaban secos completamente, aún estando en el refrigerador, en primer lugar, ¿por qué los puse en el refrigerador?, para que Porque <risa> a, a, Estaba dejando de fumar y ya no me daba cuenta. Sí. No me había dado cuenta. Hasta ese momento, de que según yo lo estaba poniendo en, en el refrigerador o en la nevera, en la hilera, no sé cómo le digan entonces en tu país. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué pasó? Aún allí mismo estaban secos completamente. Uh -huh. Sí. Y de ahí entonces... Fue cuando agarré la cajetilla, la, la, la apreté con mi mano y la volteé a la basura. Uh -huh. Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta de que había dejado de fumar. Sí, Lo veo, ¿Y qué más la pasó? Mamá, usted, en ese momento. Ahí mismo en la cocina tenía una botella de, de licor. De, de licor. Uh -huh estaba ah, más de media ¿qué hice? la abrí y en el fregadero en, en la vasijas o ahí en ese lugar eh, ahí la va la tiré sí. y a la basura la botella sí. y entonces por primera vez yo levanto mis manos al cielo y le doy gracias al Señor, Gloria al Señor, alabado sea tu nombre porque el Señor me estaba mostrando que ya no estaba tomando y que ya no estaba fumando. Así es, así es. Y al mismo tiempo me di cuenta y re pude reconocer, reconocer que, que ya no estaba hablando con maldiciones y cosas por el estilo. Entonces, cuando, ese, cuando hubo ese cambio no pude menos más que bendecir al Señor. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Gloria Porque no hubo ese cambio. Después al tiempo intenté fumar y intenté volver a tomar y ya no pude. Ya no, ya no, ya Dios había hecho la obra. Pero a veces las Gloria amistades, las amistades que, que, que teníamos, eh, eran un, un empujona hacia volver atrás, pero no, Dios sí, no. me permitió que eso no sucediera. Señora, alabado sea el nombre de él y es el motivo de agradecimiento. Es maravilloso, de verdad. Maravilloso. Y entonces, hasta la fecha, ya son muchos años, muchos años, muchos años, de que eso se acabó. Y ahora es, ministramos, predicamos, oramos. Y, y y ya una serie tremenda de, de, de videos que tenemos y que pues, compartimos con ustedes con mucho gozo con mucha alegría y gloria con mucha felicidad y damos honra gloria gracias alabasa. padre, gracias señor y, y todo empezó cuando yo tenía un programista de 15 minutos cada sábado así es 15 minutos cada sábado nada más y vamos a tener en dos estaciones simultáneamente dos horas de programación en vivo gracias, vamos a Y era a todos, días, todos los días todos los días todos los días todos los días todos los días todos los días amén así es entonces mi hermano nada solamente el Señor no. como no darle gracias a Dios como no agradecerle al Señor Y vamos por más. No importando nuestra edad. ¿eh? Aleluya, gloria, no importando gloria, gloria. nuestra edad. Amén, amén. Porque en, en dos meses más. Llevo. A los 80 años. Y me, ayuda el Señor, amén, gloria, y me siento con la misma energía. Como cuando estábamos. Haciendo los programas de radio. Allá en el área del Valle. del río grande Amén. amén, amén. Me siento con la amén, misma gloria. energía. No amenguado el ánimo, el deseo, sigue estando idéntico, y ya han pasado algunos años de esto. Él queda la fortaleza, y pues, él, él, él es el único, y podemos decir, pues, yo vivo, Señor, porque Tú vives. Y porque Tú vives, Señor, es que yo vivo. Y me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción Tú, Señor, estás conmigo. Es un, un canto precioso, y soy salvo, Señor, pues me salvaste. Me salvaste, Señor, eternamente. Amen. Entonces, estoy seguro que voy al cielo y voy a la gloria porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén. Gloria Señor. Vamos al verso cuatro, porque mira, ya pasaron diez minutos más, margen. ¿eh? Bueno, pues, gloria Señor. Verso 4 Quien libra mi vida del sepulcro. Y él me colma de amor y ternura. gloria al Señor. Y, y ese es el detalle. Eh, el Señor nos libra nuestra vida de la sepultura. Sí, Amén, así, así es. ¿Por qué? Porque sí. nuestra alma no, no va a estar allí. Y no se queda. No se el queda cuerpo sí, sí. Sí. Pero mi alma ahí, no. Sí. Uh -huh. El alma no. Se va, se, se va con el Señor. Se va con el Señor. Es algo. Sí. Y, y, y me colma de amor. Y ternura. Y ternura. Ay, mí, ¿Cómo no? No, no. Si. Sí. Eh, nada más, cierras haciendo tus ojos y empiezas a sentir el amor del Señor sobre de tu vida. Abrazándote, diciéndote, aquí estoy hija Como contigo, aquí estoy hija contigo. Como un bebé. En tus brazos lo, lo abrazamos, lo rezamos. Rico. Bueno, pues, haz de sentimos, es lo mismo. mismo. Pues, es lo mismo. Es lo mismo. Es similar. Sí, amén. Entonces. Así Dios nos agarra a nosotros. O sea, así nos toma, nos abraza, nos besa y, y, y nos apapacha. Amén. Es, es increíble, pero, ay, tan cierto, mi amada, mi amado, que es increíble cómo es la vida en el Señor cuando de verdad le entregamos los almas. Sí, sí amén. Amén, amén, así es. Y él es se es encarga de todo. Él se encarga de todo. Y vamos al último versículo porque... Increíble. Sí. Ya va a ser la media hora. Ok. Quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. Alabamos ah, gloria gloria, santo. Gloria. Gloria, gloria. Ay, ay, ay. Yo, gloria, yo, yo, gloria, yo me gloria. siento como esas águilas que suben a la montaña para ahí romper el pico, para que salga uno nuevo quitarme las eh, las plumas viejas, las que ya no me permiten volar, para que nazcan nuevas, y las uñas ahí en la roca eh, sí, la, se acaban, hasta, sí. eh, la roca se usa como una lija para que las uñas vuelvan a crecer y poder tomar, la, la, bueno, en el caso de las águilas, la fuerza ¿verdad? Así es.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 y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes laquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, o sea, así el Señor, estamos. Alabados el nombre el Y así estamos. Amén. Entonces, mi amado, mi amada. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Y por eso vamos a orar. Así es, amén. Orar porque, por una mejor calidad de vida, tanto la familiar como la espiritual, la espiritual. y que sea para todos. Sí, así es, amén. amén. Dios ha puesto en nuestro corazón de hace mucho tiempo el asunto de la oración. Y hemos orado por infinidad de personas. Dios ha hecho infinidad de milagros. Amén. Es Dios quien los hace. Nosotros solamente hacemos la, la oración, pero amén. Dios es el que hace los milagros. Amén. Es increíble cómo Dios obra maravillosa y majestuosamente. Amén, amén, así es. Es, es increíble aquí O sea, me recuerdo de aquella mujer que vivía en Reynosa, tuvo una discusión con el esposo que se aventó por la escalera uh -huh. que estaba embarazada sí. nos pidieron la oración oramos, no pasó nada absolutamente en esa mujer y pudo tener a su bebé perfectamente bien Amén, así es porque así es. caer desde, por los escalones de, de un segundo piso no es cosa fácil para una mujer embarazada ¿y qué sucedió? Esto lo doy como testimonio para la honra de gloria y de la honra de nuestro Dios. A esa criatura le pusieron milagros Maranata. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque para ella fue un milagro y Maranata porque así se llamaba el programa de radio. Así es, amén. Era un ministerio de fe, el ministerio de Maranata. Y era un programa de medianoche. De las 12 a las 12 de la mañana. Así es, amén. Entonces, amén. ¿cómo no agradecerle a nuestro Dios lo que Él sabe hacer? Amén. O cuando me llamaron a, al programa, me recuerdo ver de una ocasión de personas que iban a suicidar uh -huh. y no lo hicieron porque no se escuchaban. Amén, así es. El Señor los sostuvo, los, los detuvo. Y les cambió la mentalidad. Les cambió la mentalidad. Amén. Amén. Me recuerdo de otro hermanito es. que me llamó. O fue a la librería, no recuerdo muy bien ahorita. Y me dice, hermano caballo estamos muy agradecidos con usted. No, con el Señor. ¿Qué pasó? Dice, a mi padre le juntaba la espalda con el con el estómago. Sí. O sea, estaba tan, tan delgado, estaba enfermo, no sé qué tenía. Pero no sé y usted ese día, uh -huh. usted ese día oró por él y el Señor lo el nombre del Señor. En otra ocasión, tres niños, tres niños. En un programa de medianoche que era para adultos tres niños llamaron para recibir al señor Eran tres hermanitos. Estaban escuchando. y Ellos querían. Y querían hablar conmigo por teléfono. Que era la única forma que como podíamos comunicarnos en aquellos años. Sí, así es. Y qué hermoso. Esas tres quedas curitas. Uh -huh. Aceptaron a Jesús. Ya era un programa de medianoche y no era programa para niños. No, no era para niños. Pero bendito sea el nombre, del Señor. el nombre del Señor. Y dentro de esas cosas que sucedieron, me recuerdo aquella hermanita que me habló y me dice: Hermano Cavazos, le quiero dar gracias a Dios porque yo me corté un dedo y no me pasó nada. Ay, hermanita. ¿Y que ¿De la mano? Con, con, con, ¿Cómo se lo cortó No, me, me lo arranqué. <risa> Tenía y yo diabetes. Y, y, y pues lo tengo el, el dedo en un frasco de, con alcohol. Imagínate. Tanto. A ver, a ver, cómo? cómo qué, ¿Qué me está diciendo? <risa> qué barbaridad. Sí, sí es que eh, compré unas tijeras grandes y cuando usted estaba haciendo la oración, yo acepté al Señor y me corté el dedo Ajá. y lo puse en, en, en ese bote de, con, con alcohol. Ajá. Y hice ni sangré ni nada, de nada, de nada. Y, y toda la gente sorprendida y los doctores sorprendidos porque a mí no me pasó nada. Alabado sea el nombre del Señor. No, no, es de veras que este, y el Señor hace maravillas y, y, y grandes, grandes, grandes maravillas porque solamente él, él lo hace, ella se armó de la de la fe en ese momento y, y, y se puso en acción y el señor ahí estaba con de, ella porque no, no, no le pasó nada entonces y cuando a, a, a, a, en, en otra estación aquella mujer que se iba a suicidar, se iba a matar sí. y sí. se va a llevar de, de paso lo que tenía en el vientre y a, a su hijo sí sí sí y niña. pudo haberse llevado a su mamá y a su niña que estaban enseguida, así es, así en es. la casa enseguida. Cuando según ella, iba a dejar que el, el gas los, los envenenara los y, y, se y, y lo más probable es que el gas al, al pasar por por, allá por la estufa, os, iba a explotar Exacto. La mujer quedó totalmente dormida, escuchando el programa de radio y en la mañana que se levanta sorprendido ¿Por qué estoy aquí de que ella iba a hacer otra cosa y lo que pasó fue que el señor los durmió el señor el señor hizo lo que tenía que hacer él y cuando llama a la estación me recuerdo que tú me sabes es una mujer que no le entiendo nada porque está llora y llora y llora y llora y llor y llor. Sí, ¿no? le, le dijimos que se calmara, que cuando ya estuviera tranquila nos llamara para poder entenderle lo que ella estaba diciendo, lo que ella había experimentado. Entonces ya fue cuando ella, ella nos llamó y nos pudo platicar ya más tranquila lo que ella pensaba hacer. Exacto. Y, y, y el, el Señor en ese momento pues él, él hizo, él hizo lo que tenía hizo la obra. que hacer. Y así puedo platicar más historias, pero ya no lo voy a seguir porque ya, ya, ya, os llevamos minutos. Y para que ya no se nos pase mucho el tiempo, permítanme orar. Amén. Voy a tomar de la mano aquí con mi esposa. puede ser solamente yo la oración para que ya no se nos lleven más tiempo. Pero pon tu manita ahí en tu pecho. nombre y no importa que tenga Amén. Dios te sana en este momento aún Amén. Amén. escuchando aún Amén. Amén. escuchando Amén. la repetición Gracias, Señor. Gracias, Señor. porque puede ser hoy la tarde, hoy en la noche, mañana la semana que entra Amén. el día que sea el efecto va a ser exactamente lo mismo que es ahorita en este instante porque Dios es el mismo, ayer, hoy amén, y por los siglos de los siglos. Así es. Padre, le adoramos, le amén. bendecimos, amén. honramos y glorificamos tu nombre. Que cualquier persona, amén. Señor, no importa qué amén. problema pueda tener en amén. su carne, amén. en amén. Su, amén. su cuerpo, amén. Amén. en su familia incluso. Sí, señor. Pero si ponen su mano ahí en su pecho, Señor. Sí, señor. Y todo creen con Cristo. todo su corazón. Gracias porque tú vives, Señor. Sánete, Señor. Reprendemos toda clase de enfermedad. Desde el COVID hasta los calles. Y Padre Santo. por la la Y cada célula de ese cuerpo, Señor. Se ha sanado. Se ha cambiado. Completamente. Por salud. Sí, aleluya. En este momento. Le damos honra, le damos gloria, le damos alabanza, Señor, sí, sí, por Dios. la sanidad. Porque usted es nuestro Gracias. sanador. Y en usted creemos, en usted confiamos, Señor. Y lo declaramos de esta Dios. manera. Dios, y a usted, Dios. Señor, le damos toda la honra, le damos toda la gloria, y le damos toda la alabanza de sí, Cristo Jesús. Y de todo cáncer, y de todo SIDA, sí, sí, señor. todo virus de del toda COVID, todo toda la enfermedad de, enfermedad, de, de riñones, de, de hígado, de, su de, de cualquier cosa, de, Señor, por la sangre, que, por la que la pudiera estar aquí. Ese problema de, sano, de, de, sano. de cáncer, sí, ver, Ese De problema mi. de corazón. Eres sano, eres sano. En el Ese problema, Señor, que hay en las rodillas, en los pies, en la columna. Toque, toque, Señor. En la en cabeza. el poderoso Señor. nombre de Cristo Jesús. Padre Santo. Y eres sano. Declaramos. Declaramos. sanidad completa. En el nombre. Declaramos, de Jesús. Gracias Padre Por su Gracias, Y Declaramos. De Dios, sanidad completa. Manía. En el nombre. En, el nombre, en el nombre, nombre de, de Cristo Jesús. Gracias, Padre Gracias, Padre Santo. Por su sangre. Gracias, gracias, por su gracias, gracias por Señor. Señor. En Cristo Jesús. Aleluya. aleluya. gracias Padre aleluya, Padre aleluya. Amén. Aleluya. amén, amén, gracias bueno, esta mañana nos despedimos por el día de hoy. Eh, solamente les invitamos. Así es. Si tú tienes todavía una necesidad adicional extra que, que nos la quieres compartir, mándanos un correo o mándanos un mensaje por Messenger o por WhatsApp. Y deja que Dios bendiga tu vida. Amén, así sea. Suscríbete, suscríbete. Comparte este video y regálanos un me gusta o una notificación ahí en la campanita y te agradecemos por todos estos videos que tú has estado compartiendo porque el Señor te bendice a ti y bendice a las personas que tú estás enviando estos videos. Que el Señor te bendiga grandemente y busquemos al Señor día a día, día a día y Leamos su palabra, leamos la Biblia y veamos que lo que el Señor nos habla y nos dice cada día, porque Él nos ama, Él nos ama a todos, pero necesitamos estar en, en esa comunión, en esa presencia con su Espíritu Santo, con, con su Padre, con el, el Hijo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que el okay. Señor les bendiga grandemente, y gracias por su tiempo. Les amamos en el amor del Señor. Un abrazo Amén. bien fuerte. Amén. Y que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Amén, así sea. Bendiciones. Bendiciones.